Yo creo que el marketing 2.0 puede ser una buena oportunidad para las pequeñas empresas porque con una inversión relativamente baja, relativamente pequeña se pueden obtener muy buenos resultados. También puede funcionar para las empresas que están pasándolo mal para aquellas que necesitan un impulso en, en su captación de clientes porque el marketing 2.0 bien hecho y bien ejecutado, puede permitirles a las empresas eh, incrementar sustancialmente el número de clientes y la facturación de estos. El marketing 2.0 no es una forma de hacer marketing, es una actitud. Es una actitud en la que pones a tu cliente en el centro de todo tu, tu universo de captación o de venta. En lugar de poner a tu producto, como era lo tradicional en el marketing 1.0, vas a poner a tu cliente como el centro de tu universo. Es imprescindible hacer un plan de marketing. Es imprescindible ejecutar ese plan de marketing. Es imprescindible medir los resultados de ese plan de marketing para saber si lo que hacemos lo hacemos bien o necesitamos modificarlo. No se trata de... Eh, tener un buen documento, eh, formalmente muy eh, bien elaborado. Se trata de tener una serie de acciones, de buscar una serie de objetivos y de medir para conseguirlos. El plan de marketing tiene que tener varias fases. Probablemente la primera sea revisar el branding de tu proyecto porque normalmente cuando un proyecto falla es porque no tiene una marca sólida, no tiene una marca coherente y no tiene una marca bien llevada. Lo siguiente es Valorar si podemos hacer publicidad online y posicionamiento en buscadores. Es decir, intentar conseguir que Internet sea un canal de atracción de clientes fundamental para nuestros objetivos empresariales. El objetivo es tener una gran presencia en Internet, mucha visibilidad y mucha atracción de públicos objetivo hacia nuestro proyecto. Esa va a ser la forma fundamental de conseguir nuevos clientes. Todo esto va a hacer que se rompan las barreras geográficas y temporales de nuestro negocio. Mientras que en un negocio 1.0, con un marketing 1.0, tenemos unas limitaciones geográficas y tenemos unas limitaciones temporales para vender, con el marketing 2.0 conseguimos romper esas barreras y por lo tanto incrementar nuestras posibilidades de éxito. Para que funcione vamos a necesitar mucho esfuerzo, vamos a necesitar algo de presupuesto, por supuesto, vamos a necesitar medir muy bien todo lo que hacemos, todas las acciones que llevamos a cabo y todos los resultados que obtenemos, pero al final vamos a conseguir buenos resultados, vamos a conseguir levantar ese negocio y vamos a conseguir sacar adelante ese proyecto ¿eh? que hemos emprendido.